Te voy a llevar a pasear. Sí. Pero si depende de mí, yo te tengo que llevar a cococho, amigo. No, no, no tengo cococho. Y ahí, no y ahí llamamos a emergencias por... y hasta ahí llegaste. <risa> claro. ¿Por qué todavía no, uno no pudo llegar al autito? Pero tiene que haber una manera de llevar un auto. Para mí también, sí. para mí también, y creo que estamos en comunicación telefónica con la persona correcta. Bien. Así que vamos a darle la bienvenida a Martín Aranda, Él es asesor oficial de Volkswagen Alperovich, para ver qué información nos puede dar, cómo Bien. podemos hacer. Martín, buen día, ¿cómo estás? Buen día, chicos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, buen día, buen día a toda la gente que está escuchando. Muchas gracias por estar del otro lado y a ver si nos ayudás. Con este intríngulis chingulis que tenemos no. acá, <risa> que no sabemos cómo hacer, cómo hacemos para llegar al autito. Bueno, chicos, esto es simple. Ustedes vieron la cantidad de vehículos que hay en la calle, es increíble. Es increíble, cada día hay más coches, más vehículos y más coches cero kilómetros. Y ustedes preguntan, y la gente se pregunta, ¿cómo hace la gente? ¿Tiene mucho dinero o los coches cuestan más barato no. Mm la gente se inscribe a estos sistemas de ahorro que tiene de fábrica y debido a, a los sistemas con estas facilidades que tienen pueden cumplir el sueño de llegar a su cero kilómetro ¿y cómo hay que hacer entonces Martín? o sea, uno se comunica ya, decime el número porque voy para que voy anotando, dime da, dale 3814 sí. 19 66 sí. 7, 2. 7, 2. Las personas que están interesadas, que quieran aprovechar estas promociones Que ahora les vamos a contar que es algo increíble Solamente tienen que mandar un WhatsApp con la palabra auto Y yo le voy a brindar toda la información a través de WhatsApp Lo voy a invitar a la agencia para que puedan conocer la empresa Conocer el vehículo y lo podamos asesorar de la mejor manera Bien, 3814-196672 mando un, entonces un WhatsApp con la palabra auto y ahí nos vas a contar de qué manera formamos parte de este sueño porque todos tenemos el sueño, las familias tienen un sueño de tener su autito ven, el vecino vino con el auto nuevo, lo viste qué bueno, se fueron a pasearnos a donde y uno se dice, che, y nosotros cómo podemos hacer trabajamos todo el año, perdemos tanta plata no en, en, en, en el remis, en taxi ¿por qué no ahorramos un poquito y vamos pagando la cuota? se puede Martín Totalmente, totalmente, y bueno, no, lo que la experiencia nos da a tantos años, y bueno, nuestra empresa, León Alperovich, eh, salió otra vez número uno en patentamiento, en entrega de vehículos en todo el 2022, eso da una tranquilidad a una empresa con 50 años, una empresa local, eh, nosotros trabajamos a través de la entrega de vehículos, porque por cada vehículo que se entrega, después vienen aproximadamente entre 10, 15 referidos de esa familia. Por eso nuestra idea es acompañarlos, guiarlos, hacer el camino, el proceso eh, para llegar a ese cero kilómetro. Y ahora le vamos a comentar a la gente todos estos beneficios que tenemos hoy para comentarles para llegar al cero kilómetro. A ver, te escuchamos atentamente. Yo ya no tengo número. Bueno, le comentamos a la gente, a aquellas personas que quieran, quieran acceder a estos beneficios, Directamente de fábrica, sin financiera, sin banco, sin interés, son los sistemas de ahorro, ¿bien? Aquellas personas que ingresan hoy van a tener, por ejemplo, la promoción del nuevo Virtus, que es un auto increíble, muy completo, eh, totalmente full en el interior del vehículo, con la posibilidad de llevarse el nuevo Virtus o el nuevo Polo o cualquier unidad de nuestra eh, empresa. Van a tener un gran beneficio. Por ejemplo, para ingresar, van a tener un descuento de un 50% en la primera cuota. La primera cuota es de 80% y van a pagar 40 mil pesos nada más. A partir de la segunda, lo van a poder licitar al coche. Y como este sistema es un sistema 100% financiado, lo pueden licitar desde 140 mil pesos en adelante, o bien la opción con cero pesos de anticipo a través de sorteo. Bien, o sea, ahí tenemos la razón de por qué hay tantos vehículos en la calle, por la facilidad la gente lo licita con poco dinero, lo saca sin anticipo, con cero pesos de anticipo, ¿bien? y a aquellas personas que accedan, hoy le vamos a regalar, escuchen bien, a ver, todo atención. lo que, todo lo que es flete patentamiento totalmente gratis, que hoy sale aproximadamente 300 mil pesos le vamos a regalar dinero, un voucher con mil pesos para licitar en cuota 2 y en cuota 3. O sea, si vos no tenés capital, podés licitar con este voucher de mil pesos que te lo vamos a regalar para la cuota 2 y 3. Y aparte de eso, te vamos a congelar las cuotas del primer año. De las 2 a las 10, 10 cuotas fijas, ¿bien? Solamente mandás un WhatsApp con la palabra auto y vas a recibir estas carpeta que tiene este beneficio de casi 750 mil pesos de beneficio con la posibilidad de llevarlo al auto a partir de cuota 2 con estos beneficios. Cuota 2 y 750 mil pesos en beneficios, bueno, no hay mucho para pensar, me parece que es hora de empezar y empezar a destinar un dinero donde nunca perdés, porque el, el vehículo termina siendo un ahorro para todos y nunca se desvaloriza. Totalmente. Hoy la gente, con esta devaluación que hay, eh, la inflación que hay, trata de comprar ahora porque se asegura ya los precios. Nosotros le vamos a congelar el primer año las cuotas. Y aparte de eso, ya hace la inversión y puede contar con este vehículo a partir de cuotador. Por eso. Es importante poder asesorarlos, eh, comentarles que esta empresa es de Tucumán, somos tucumanos, eh, nos debemos a, la, a los clientes, así como venimos trabajando hace muchísimos años con las entrega, es poderlos guiar, asesorar de la mejor manera. Por eso, solamente la palabra auto, un WhatsApp al número que hemos brindado. Bien, 381-419-6672 es el número para comunicarse, para mandar un mensaje. Auto, un mensaje. Pueden mandar un WhatsApp, pueden, pueden hacer una llamada telefónica, o pueden mandar un SMS, así que un SMS, qué Mirá. antiguo. Bueno, pero para todos, todos tienen la chance. Sí, todos tienen posibilidad. Totalmente, totalmente, ustedes vieron hoy... Eh, Estás en tu barrio y vos pues, decís, si, che, mi vecino apareció con un cero kilómetro, un familiar, un conocido, decís, si, che, ¿cómo hacen para llegar a un cero kilómetro? Y es simple, solamente te tenés que asesorar y, obviamente, con un asesoramiento guiado, acompañado, eh, y aparte de eso, eh, saber de una empresa que está en Tucumán, poder tener la tranquilidad de eso. Martín, por último, ¿hoy hay alguna familia que, que pudo lograr sí. su objetivo? ¿Hay alguna entrega? Les comentamos, nosotros entregamos un promedio de 30 vehículos por día. Uy. A <risa> través de, mi, de mis redes sociales, eh, yo lo acompaño y comparto ese momento que es algo increíble. Llegamos a tener una relación de hermandad o de amistad con los clientes, porque imagínate, eh, acompañarlos, guiarlos, para mí es un eh, es parte de mi trabajo, para el cliente algo como que dice que me hiciste cumpliendo un sueño, me ayudaste, no, no, nada de agradecimiento, el agradecido soy yo de que ustedes hayan confiado en nosotros, para mí es una gran satisfacción de poderlos acompañar y ver esas caras felices de decir, retire mi club autocumplí el sueño, mi familia va a tener otra calidad de vida, voy a poder progresar, porque es un progreso, es un mejorar una calidad de vida. La verdad que es una satisfacción enorme que me da este trabajo. Bien, bien, la verdad que sí. ¿Tres? Eh, 381-419-6672 es el número para mandar el WhatsApp. Auto hay que poner y ahí van a estar asesorándote con todo lo que tenés que saber. No tengan miedo, porque ¿cuánto me sale el asesoramiento, Martín? Porque digo, por ahí la gente está pensando, me va a cobrar, claro. seguro. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Bien. Para sí. mí es importante que el cliente se pueda comunicar a través de esto que es tan. Eh, a ver, sencillo de mandar un WhatsApp y yo te mando los videos, las la fotos del coche, me pongo a disposición, te invito a la agencia, vas a poder probar el coche. Te voy a mostrar en la agencia el camino a recorrer, dónde se pide el auto, dónde es el patentamiento, dónde se entrega la unidad, dónde se hacen los servicios, Te voy a mostrar todo y todo va en carpeta y todo va en voucher, ¿bien? No hay nada que se asesore que quede en el aire, todo va en carpeta. Una noticia mejor que la otra, sí. la verdad que está todo anotado, principalmente el número para enviar auto entonces y poder comunicarse con Martín. Martín, nosotros te agradecemos el hecho de, de haber traído esta información a nuestra mesa sí. de trabajo y que también nuestros oyentes puedan enterarse de esta propuesta de Volkswagen Alperovich. Por favor, agradecerle a ustedes. Ustedes saben que está en nuestra casa. A través de ustedes hemos llegado a muchísimas familias de toda la provincia, inclusive de provincias vecinas. Así que, nada, agradecido a ustedes. Y como lo, lo que siempre digo, que Dios los bendiga siempre. Gracias, Martín. Gracias. Martín. gracias. Buena jornada. Igualmente, chicos. Muchas gracias.